Mis amados, mis amadas, ¿qué tal? Un abrazo fraternal de sus Así amigos. Así es, Elida. Y Rafael Cavazos. Así es, bienvenidos, bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Sí, bienvenidos, bienvenidas. Eh, pues estamos dentro de... Estamos dentro de RafaelIDATV.com y en el espacio de hoy oramos. Así es. De hoy oramos. Y hoy vamos a estar orando por los... Ah, hoy vamos a estar... Y ahí voy a decir... Déjeme decirle el tema Sí, el tema. el tema de hoy Oración Fortaleciendo los lazos matrimoniales Fíjate que, que interesante Muy interesante Cuando se anda de novios Ay, andamos pintando corazoncitos por donde quiera Sí, sí Yo te quiero, yo te amo, yo aquí, yo acá, yo allá Y, y no, no, no, no Es pura no, no. dulzura <risa> Pura dulzura Pura, pura dulzura, dulzura. Pero, Ajá. pasados los días Las semanas Los meses Y los años, los años. Como que Esa construcción Se va Desmoronando uh -huh. Así es Hasta Parece esos pasteles que llevan a, a, a una fiesta o algo ¿No? Y no estaba muy, muy, muy Bien armado Muy sólido ahí El y la base. Burr, <ríe> se viene todo abajo. ¡Ay, santo Dios! Que no es. sean como los castillos de arena. No, no, no, no. no. Que viene la ola y... Boom, ¿Dónde quedó? <ríe> y todo se va. <ríe> todo se va. Ok. ¿Por qué esto? Ah, qué bueno. ¿Por pregunta, qué? ¿Por ¿no? qué? ¿Por qué precisamente esto? ¿Por qué? Pues mira, personas como tú y como tú... Y otras más como tú nos escriben. Ay, Dios mío. Sí, realmente que. Ay, Dios mío. La mitad de los correos, problemas de matrimonio. Sí, así es, así es. Hace ratito recibimos el último. Uh -huh. Problemas de matrimonio. Así es, Ben. Sí, así es. Y. Yo creo que el tema está bueno porque ya, ya hay un buen número gracias, de personitas. Gracias por todas las personitas que en este momento están pues, en, en línea, uh -huh. viendo y escuchando eh, este mensaje que verdaderamente es de suma importancia. Así que bendiciones para ustedes que ya están Así aquí es. con nosotros en vivo. Bendiciones. Un fuerte abrazo para ustedes Así y nuestros los mejores deseos para sus vidas, para sus hogares, para sus familias. Así es. Bendiciones. Porque no queremos más que lo mejor de lo mejor para ustedes. Claro, claro, deseamos lo mejor. Y lo mejor es que el Señor va a bendecir sus vidas. Amén, así Entonces, es. Así es. Eh, gracias por estar eh, ya en vivo, eh, en los que sintonía. están en vivo. Uh -huh. eh, esta oración va a ser muy especial por ustedes. También por aquellos que, pues como pues, les claro. decimos que se suscriban, que se suscriban en, que en, compartan, claro que sí que lo compartan, porque es muy importante, denos ahí un, un me gusta, suscríbase y compártalo, compártalo entre sus amistades, familiares porque es de suma importancia este tema, así es entonces, pensando en todos ustedes que nos escriben aquí los tenemos todos uh, desde el 2011 hasta ahorita, aquí están toditos los correos ahí están ahí aquí, está. aquí los tenemos todos, todos, todos, todos todos Todos archivaditos ahí. sí, sí, aquí están de uno en uno, uh -huh. aquí están todos así es pero el último que acabo de recibir crisis crisis crisis, crisis en el matrimonio porque no son hogares crisis. felices eso es fortaleciendo, fortaleciendo los lazos lo, matrimoniales. Exacto, así es. ¿Y qué se requiere para tener un hogar feliz? Así es, un hogar feliz, ¿qué es lo que se requiere? Pues construirlo sobre bases sólidas. ¿Eso? Construirlo sobre bases sólidas. Ahí pueden ver a un niño, a una niña y una pareja así queriéndose, es. amándose como el primer día. Así es, así es. ¿Verdad? Eh, pero construyendo su hogar su familia sobre, sobre bases sólidas y firmes. Así es. Tal vez las figuritas no las vea a usted muy muy claras y más si está en el teléfono. Sí, pero no, ahí, pero, ahí está un niño, una niña y, y una parejita. Y una parejita. A, así sea, como nosotros. Amándose, amándose. Sí. <ríe> así sí. como nosotros. ok, Así es. Y así como ustedes también, también, claro que sí. Entonces, ¿qué les podemos decir? Miren, vamos a presentarles algunos pequeños pasajes bíblicos para poder dar el mejor de los enfoques que nos sea posible claro, claro que sí porque que le queremos y anhelamos la mejor de las es bendiciones para con sus vidas <coughs> así es y el primer mensaje es este El primer... cuídense, Ajá. de qué de qué cuidarse uh -huh. pues ahí en Mateo 24 del 10 al 12 dice muchos tropezarán entonces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 Y se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Día a día, día a día. Y se está cumpliendo, lamentablemente, a la perfección. ¿Sí? ¿Cómo me hubiera sí. que si no se hubiera equivocado al decirlo? Sí, pero, pero no, no, no se equivocó. No no no, no, no, no, no, se equivocó. Entonces. No se equivocó. Déjame leer, Santito, que. Cuando dice se entregan unos a otros. Allá cuando van a, a, con los abogados para que los divorcien y todo eso. Uh -huh. Después se aborrecen. Sí, sí, sí. Porque no se divorcia para ser más felices. Pues no. no bueno, no. creen que por separarse Va a, van, a van a ser más felices. sí. Pero déjame decirles algo. Dentro de las reflexiones que hemos escrito, se habla de los hijos sufren debido al divorcio. Uh -huh. Ellos son los que verdaderamente vienen a sufrir más. Así es, así es. Hay muchas razones por las cuales los hijos sufren mucho los más hijos, que, que los padres, Sí, correcto, porque son los más inocentes en el asunto, son los más inocentes, son los padres los inocentes. son los más culpables porque, pues, ¿Por qué pasó lo que pasó, porque se han distanciado, porque sí. eh, ya no son las cosas como en el principio, sí, sí, ya, ya, ya hubo problemas ahí, dónde estuvo la falla, sí, por lo, o sea, existen los descuidos. Descuidos. Los descuidos. Esa es una la de las reflexiones, ¿verdad? Los enemigos del matrimonio. Los enemigos del matrimonio. Hablamos ahí de los descuidos. Así es. La falta de comunicación, la Correcto. falta de respeto. ¿verdad? Correcto. Entonces, así es. Miren, en el video anterior, que muchos no lo han visto todavía, hablamos de la dignidad. Exacto, de la dignidad. ¿Cómo no sentirse dignos de ser el varón de la casa? ¿Cómo no sentirse? Digna, digna de la mujer. La mujer de ser de, la mujer de la casa, del hogar. Es, Sentirse, correcto, como dice bíblicamente, ser la ayuda idónea. La ayuda idónea. Y amén. además de eso, la mujer virtuosa. Amén, así es. Ah, Qué tremendo, ¿verdad? Cuando la, la mujer puede es tomar que, también esa posición. Es que Dios supo lo que hizo. Claro. O sea, el. el, el las dos partes, o sea, se necesitan las dos partes, tanto el hombre como la mujer y cada quien en su lugar. Así es, pero juntos siempre. Juntos siempre. ¿Para qué? Para poder ser en esa posición claro. de tener uh -huh. un hogar feliz, construido sobre la base más sólida que es uh -huh. Cristo Jesús. Que es Cristo Jesús, amén. Y miren, Así es. aquí también, ¿de qué cuidarse? Pues, de ladrón. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice: uh -huh. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nos ¿Y quién, dice, lo dice, quién lo dice? Lo dice el mismo Señor Jesucristo. Amén, así es. El Señor Jesucristo son palabras de Él. Palabras y de cuando no hablando de ladrón, está hablando de Satanás, del diablo, del enemigo. Así es. De, de, del, del engañador, del, del engañador, mentiroso. Del padre del... de mentira. Uh -huh. Entonces, mi amado, mi amada. Así es. Si por alguna razón. Ha habido esa distanciación de entre uno y el otro. Distanciamiento, sí. Han puesto barreras el uno y el otro. Uh -huh. Entonces tengo esa otra lámina. Esta ya otra ya hemos estado hablando de ella. Así es. ¿Quién pero tenemos habita? este pasaje. ¿Quién está habitando ahí en, en tu, tu corazón? corazón? ¿Quién es el que habita? ¿Qué dice, 645? No, dice el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca entonces, y es que sí es. cuidado porque con estas bosquitas que tenemos se hacen los grandes pleitos se hablan de los celos se habla de las envidias, y se habla de los orgullos se y habla de, las, de lo que no se tiene que las hablar las y las contiendas y y También. por eso En los posteriores días estarían las cosas peores Y ya estamos en los posteriores días Entonces cada vez está peor el asunto Si no cuidamos Y no guardamos lo Correcto, que tenemos que así hacer. es Entonces, Definitivamente No podemos irnos a la oración Sin antes compartir con ustedes uh -huh. Palabra Claro, claro Porque Tenemos que tener la base sólida Es de primordial importancia e e Exacto no se trata nada más de orar, orar, orar, eh, y oro por ti, y yo, yo oro por todos mm. los que están aquí. Pero si tú no sabes palabra de Dios, mm. no entiendes palabra de Dios, tú, tú no estás en la palabra de Dios, tú no has hecho cambios. Así es. No has hecho cambios, no eh, mm. roto con los paradigmas, paradigmas, y no te has innovado, entonces no vas a poder entender que, que la pura oración por, por oración no es suficiente. No, no, no. Ya, ya lo hemos dicho en otros este videos, ¿verdad? De que son, son necesidades tan personales uh -huh. y la relación debe de, de estar delante de nuestro Dios y uh -huh. y, y, y pedirle perdón por nuestras faltas y, y entonces que haya una realmente una conversión, un, un verdadero arrepentimiento uh -huh. y que el Señor vea ese cambio. Uh -huh. Porque si no, o sea, podemos orar ese no es el problema. Podemos orar, pero, pero ¿qué de la persona? Si tú no haces los cambios, no rompes sus paradigmas y no te estás innovando, en el señor no pasa nada, porque es. es lo mismo que si tú vas con el médico dejan ponerse eh, eh, sencillo ejemplo, tú vas con el médico y le dices tengo este problema o siento este problema. Ah, ok, no hombre, mira, eso se te arregla Nomás tómate esto Mañana, tarde y noche ya. O dos veces al día uh -huh, uh -huh. Pero tienes que tomarlo dos veces al día Y para cuando no me Mira, desapareció el problema Ah, ok Perfecto, pero los dejas ahí En la mesa, los dejas por ahí En alguna parte de tu casa uh -huh. Entonces No te tomas tu medicamento uh -huh. Así es Y si es con el problema Claro la oración es ese botecito que uh -huh. te da el médico de médicos que es Jesucristo. Sí, amén. Entonces, cuando el Señor te dice, búscame y me vas a encontrar, llámame. Así es. Y, y yo te voy a escuchar. Yo, uh -huh. Porque dice, porque el que a mí viene y yo no lucho fuera. Entonces, Así y dice es. además que todo lo que pidiéramos en oración creyendo lo vamos a recibir lo recibiremos sí entonces, qué, qué, qué está pasando ¿Qué, qué está sucediendo pues no podemos dejarte de dar un poco de palabra porque la pura oración sola no te va a ser suficiente tú tienes así que hacer es. cambios tú tienes que romper esos paradigmas esas, esas situaciones que, que, que te atan así es y tienes que innovarte Día a día, Bien. renovarte con el Señor. Todo, todos los días, todos los días, todos los días de tu vida. Y vas a tener un lugar, pero ver, verdaderamente feliz. Así es. Lámpara o, esa a mis pies tu palabra, dice uh -huh. el Señor, ¿verdad? Y lumbrera mi camino, ahí en el Salmo 119, verso 105. Así es. Entonces, ya para irnos a la, a la oración, ¿Qué, ¿qué nos dice aquí Mateo, la escritura? 7, 24, 25.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 Definitivamente. Entonces, mi amado y mi amada, por eso te quisimos dar primero palabra. ¿Por qué? Porque la pura oración sola, sin palabra, viene a ser como hueca. Pues sí, sí. No está consolidada. Así que vamos a orar. Así es. Porque yo quiero que Dios bendiga tu vida. Definitivo. Queremos que Dios bendiga tu vida. Amén. Y vamos a orar por todos los que nos han escrito, desde la primerita persona hasta la última que, que nos ha escrito. Amén. ¿Cómo me encantaría mencionar nombres? Pero eso queremos es, respetar eso. Sí, sí. Pero si tú escribes ya, tú sabes que estás aquí. Ese yo ya. Aunque conocido. yo no te haya contestado tu correo, pero aquí te tengo. Amén. Aquí está. Así es, así es. Y si me escribes ahorita, y no te contesto, pero vas a estar aquí. Porque tú que me escribes y yo que lo recibo. Amén. Entonces, nosotros tomamos en cuenta eso, los ponemos en las manos del Altísimo. En las manos del Señor. Pero es importantísimo que uh -huh. tú sepas que debes de mantener una relación perfecta con Dios, ¿cómo? Buscándole, buscándole, leyendo su palabra acudiendo al templo para recibir palabra de Dios, consejo de Dios. Y entonces, ¿sabes qué? Dios sí escucha. Amén. Y Dios sí bendice. Y Dios sí da. El Amén. problema no está en Dios, el problema está en nosotros las personas que a veces no hacemos las cosas como es debido. Así es. Ya, nomás antes Amén. de orar, déjame decirte un pasaje de la escritura. Habla ahí de Pedro, cuando estaba en, el, en la barca, y, y ahí en la orilla del, del mar, ahí en la playa, estaban lavando las, las redes. Uh -huh. Entonces le dice el señor a, a Pedro, navega tantito hacia adentro, y tira la red Y él dice, no señor, ya toda la noche estuvimos pescando, como diciendo, yo soy uh -huh. pescador. Sí. Ya lo hicimos y no, y no hubo nada. No le hacía. Avienta la red. Uh -huh. y dice, Entiendo. por la palabra, yo lo voy a lanzar. Amén, no obedeció. Obedeció. ¿Cuál fue el resultado? No tuvo que ir más adentro, en la orilla y prácticamente. No podían sacar la red porque estaba llena de peces. Uh, correcto, así es. ¿Por qué? Porque el Señor hace, lo digo, imposible, lo hace posible. Amén. Amén. Así ¿Quieres es. ¿Quieres un hogar feliz? Mantente unido al Señor. Es todo lo que tienes Así que hacer. Así es. Mantente unido al Señor. No te apartes de Él. Uh -huh. Y verás las, las bendiciones que Él tiene ya preparadas para ti. Vamos a orar, Padre. Amén. Muy le adoramos Dios y Dios le bendecimos. Mire, nada más, Señor, señor. ¿Cuántos Ay, correos tenemos manos, aquí? Señor. Ponemos a Todos los días Señor, recibimos. Son miles, sí, Señor, Cristo. de correos que tenemos aquí. Sí, Señor. Y por lo señor. menos el 50% de ellos, Señor. Usted con problemas sus necesidades, Señor. En el hogar, el de la familia, de matrimonio, del matrimonio y en este momento Señor por la fe yo pongo mis sí, manos sobre esta tableta en el nombre de Jesús para orar Jesús. y para interceder sí, por cada matrimonio sí, señor. por Jesús. cada sí, familia Jesús. que están pasando por una crisis que están pasando señor, por un momento difícil en poder, sus vidas padre, que el poder de su Espíritu Santo Señor obre y a ti te digo tú que estás vidas, escuchando tú que estás viendo corazones, padre, tú que estás ahorita en vivo que reflexionen, Señor. Que le busquen de corazón Señor. Que para Dios no hay nada imposible. Nada imposible hay para el Señor. La palabra nos enseña. En nombre, señor. Que todo lo que pidiéramos al señor, sí, señor. Creyendo. Creyendo lo recibimos, Padre. Dice que lo vamos su nombre, a recibir. Sí, señor. En su Entonces nombre, yo te invito padre, a creer. Cree, para recibir. Cree, cree con todo tu corazón mi amada solamente cree pero controla porque tus impulsos también tu varón solamente cree pero controla tus impulsos Cuiden de sus bocas sí, sí, porque señor. dice la escritura que de la abundancia que hay en el corazón va a, bar, va a hablar la boca, boca. Sí, Retírese de todo lo malo de todo lo indigno Sí, mi Cristo bendito su nombre señor. de eso Alabanza, rey, Para que Dios pueda alabanza, bendecir sus hogares, sus familias, sí, sus propias vidas. Toque vida, Señor. Toque Pero que que tú, amada, es necesario que tú, mi amada, es que mi amado, señor. hagan cambios. Se busquen busquen de Dios. Cambios. En Espíritu y en verdad. Sí, aleluya, bendito su nombre, Señor. Alábele, alabanza, me diga, busquen de Padre. Creanle, Nada imposible es ahí para ustedes. Apropiense de, de la palabra del Señor. Sí, Cristo. hagan santa. Santo suya. eres, Señor. Toque vidas. Y padre, dejen que, que él vidas, bendiga corazón, sus vidas, señor. sus hogares, sus familias, sí, sus mi padre, hijos. Sí, Señor. Oh, mi y en los casos donde todavía no hay un hijo, San pero lo estás anhelando, lo estás deseando con todo tu corazón. Pues recíbelo en el nombre sí, de Cristo recibe Jesús. Recibe la bendición en el nombre del Señor. Recibe la bendición en el nombre y, del y Señor. Y si ya tu marido ya se fue o ya tu mujer ya el se fue del hogar. En este momento pedimos la restauración. Sí, sí pedimos restauración. Y declaramos la restauración de, de tu matrimonio, de, de tu hogar, de tu familia. El Señor. En el nombre de Jesús. En Estamos en Jesús. contra total y extremadamente De la separación y del divorcio Creemos en la familia sí, Creemos en sí, el hogar sí. Creemos que sí. el hogar se compone De hombre, así, mujer así, e hijos Ya sí, o sea uno, Gracias. dos o tres Gracias, señor, Pero ese es el plan de perfecto su de Dios y su misericordia son grandes Lo creemos y Dios. de esa manera con toda la humanidad. Lo padre. afirmamos de esa manera. Sí, señor. Y bendecimos sí, cada señor. matrimonio. Sí, si los bendecimos en su nombre, padre. Bendecimos cada sean matrimonio bendecidos en, este en el nombre de Jesús. Y a ti te digo, se tú que estás viendo ya el video, de Jesús, tú que estás ahorita aquí con nosotros en vivo, busque, recibe, la recibe, la en el... si recibe la bendición, recibe la bendición, recibe la bendición, recibe la bendición, en el nombre de del Jesús, padre, en el nombre de del Jesús, hijo. Y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo sí, señor. Ahora di. Aleluya. Yo recibo la bendición. Yo Dilo. Recibo, yo recibo la, recibo bendición. la bendición. Créelo. Recibo yo la recibo bendición la bendición. En el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del y Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Sí, aleluya. Aleluya. en aleluya. su nombre, Señor. Y Gracias, todo lo que Satanás Cristo. ha querido hacer, queda roto ahorita. Sí, queda roto. Roto en el nombre de Jesús. Y afirmamos. La sangre vertida en la cruz Afirmamos. Afirmamos, sí, lo afirmamos las familias, los hogares entonces bendito. estamos fortaleciendo bendito. los lazos matrimoniales en este momento es este el momento de fortalecer ese momento de estar unidos es este el momento de estar juntos luchando por el bienestar del sí, hogar bendito. y de la familia reciban la bendición Amén. Reciban Reciba la. la bendición. Reciban la bendición. Reciban la bendición. En el nombre poderoso Madre de Cristo Jesús. Y que el Señor os bendiga hoy y siempre. Amén, amén. Así es. Y para seguir intercediendo nada más por ustedes, para seguirles apoyando, recuerden nuestros correos. Así es. Escríbanos a hoyoramos.com en el espacio de hoy oramos para la oración de intercesión recuerde que tiene que inscribirse en Gmail en Gmail para estar en los círculos de oración y que usted pueda recibir información ya directamente desde que vamos a hacer un un, un video eh, y de esa manera usted inmediatamente recibe la información Así de que gracias, gracias por estar eh, con nosotros a través de estos videos y gracias también por darnos un me gusta y gracias por suscribirse y gracias por compartir estos videos. Ahorita que están diciendo eso ya para cerrar. Sí. La importancia, no tanto que le gustó, sino de suscribirse y de compartir. Ustedes Así nos es. están ayudando a que más gente escuche y vea Videos como este. Amén, así es. Hay muchos videos virales en, en, allí en, en, en la internet, ahí en YouTube y en y otros sus canales más. Uh -huh. Pero no son necesariamente de bendición. Son de entretenimiento. Aquí no te estamos entreteniendo. Así te es. Te estamos bendiciendo, qué diferente. Así es. Bendice a otros compartiéndolo y suscríbete para que sigas teniendo la información Amén. fresca de parte nuestra Amén, así es. y que la bendición del Altísimo sea sobre sus vidas por hacerlo ustedes. y los esperamos así en el es. siguiente video en el siguiente video, el siguiente video vamos así a hablar es. de ética y de moral ética y moral ok, muy bien Perfecto. no he perdido tanto una cosa como, la, como otra la otra en nuestros días en hogares en las ciudades en los magistrados en los presidentes, en, todo en los hombres y mujeres que están en eminencia. Así es, entonces, la ética y la moral se han venido abajo. Están, estamos lejos de verdad, de verdad, de verdad. De que es haya gente ética y moral en nuestros días. Necesitamos el la apoyo inmensa de la gente. mayoría de la gente está fuera de eso. Pero tú y yo. Necesitamos vamos unirnos. A, Unirnos en oración y usted compartiendo estos videos porque verdaderamente estamos viviendo tiempos muy difíciles y necesitamos ayúdenos a seguir adelante. Que usted nos apoye y, y el Señor está con usted también. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima.